Hey ¿qué dice la muchachada, todo sabrosito, todo suculento, excelente papá, hoy vamos a ver el nuevo Whatsapp Aero, la versión de noviembre 2020, es decir la 8.51, pero si vienes del futuro no te preocupes, que igual te voy a actualizar el enlace de descarga según vayan apareciendo nuevas versiones, esta versión va corrigiendo ajustes de compatibilidad, según también va actualizándose el Whatsapp normal para que no se quede incompatible, así como tu relación sentimental. Este Whatsapp Aero es mucho más adaptable y más estable, Cielos, qué macizo. A diferencia de la última versión de Whatsapp Plus, que en algunos modelos como el Huawei o el Samsung, como por ejemplo el Samsung A30s, donde casi nunca funciona el Plus, pero el Aero sí corre muy requete bien. Necesito uno de esos.